yo no quiero su amor, yo busco una que me ame de verdad, te abra la puerta de su corazón y que me abre con sinceridad, te abra la puerta de su corazón y que me abre con sinceridad. No volveré otra vez, ni que me diga que ella ya cambió. Y yo con ella no volveré otra vez, ni que me diga que ella ya cambió. Parables Ya nadie la comprende y el que llegue se le va también. Y con el mismo precio, Gina Marcela y Robert Rico. Porque es muy triste que una mujer bonita salga celosa y dañe una relación. Por cualquier cosa se la marque la vida. En la pareja no exista comprensión. Se amargue la vida En la pareja no exista comprensión Ay, por celosa fue quien la dejé Ay, por celosa fue quien me perdió Y yo con ella no volveré otra vez Ni que me diga que ella ya cambió